a este día viernes 18 de febrero del año 2022. El, este pasado 17 de febrero, la Comisión de Justicia negó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de repetición que tiene como objetivo que los servidores públicos paguen con sus patrimonios personales los daños causados por acción u omisión en el ejercicio de sus cargos y cuyas consecuencias obliguen reparación material por parte del Estado. Esta fue una iniciativa presentada por el Procurador General del Estado. El correísmo bloqueó esta norma para que los funcionarios respondan por perjuicios al Estado. ¿Qué implica la lucha contra la corrupción? ¿Qué tan importante es esta normativa que permitía de alguna manera aplicar la repetición? Vamos a analizarlo con nuestra invitada, la doctora Dora Ordóñez. Ella fue secretaria anticorrupción. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Ordóñez. Buenos días. Vamos con una primera valoración de lo que implica el marco jurídico ecuatoriano frente a la lucha contra la corrupción. Doctora, bienvenida. Buen día. Buenos días, Carmen. Andrés, gracias por la invitación. Un saludo desde Cuenca también a quienes están en sintonía del programa. Eh, bueno, estos días hemos visto eh, las expresiones y las posiciones que han tenido algunas de las bancadas en la Asamblea y también de manera particular algunos asambleístas. Yo, yo quisiera empezar diciendo que la Procuraduría tiene gran responsabilidad para la recuperación de los, de los activos y los bienes y los recursos desviados por delitos contra la administración pública ya en este momento. Y tiene un marco jurídico además que de alguna manera faculta, obviamente acompañado de los procesos legales eh, que definan, la reparación al Estado, esto ya en varias sentencias existe, y hay acciones que la Procuraduría no ha ejecutado hasta poder recuperar esos recursos. En el caso Petroecuador, por ejemplo, ya la Procuraduría podía eh, determinar algunas acciones del fin del proceso para poder eh, incluso rematar o eh, poner a la venta algunos bienes que están administrados por o estaban administrados por la empresa inmobiliaria Y mientras estuvimos en la Secretaría, identificamos eh, que la Procuraduría no avanzaba con ciertos procesos. Cuando ya existían, incluso mandamientos de ejecución de algunos jueces, es decir, estaban en la parte final para eh, poder rematar estos bienes. Sin embargo, veo que la Procuraduría ha planteado esta iniciativa que, claro, tiene algunos temas de fondo, ¿no? Eh, por ejemplo, la eh, irretroactividad, que pasa lo propio con la ley de extinción de dominio, que también ya fue aprobada en la asamblea anterior, y que no permitiría recuperar eh, los bienes, recursos eh, que están, que fueron desviados en los últimos, no sé, 10, 14 años, ¿no? O incluso antes, más allá de que incluso también la ley eh, plantea la prescripción de algún tipo de delitos, ¿no? Eh, entonces, eso hay que hacer, y hay que dejarlo claro, que no existe irretroactividad. Es decir, la ley, en caso de reconsiderarse al interno de la Comisión de Justicia, el debate no servirá, ¿no? No servirá para los casos que han sido investigados con anterioridad. Servirá a futuro, a posterior, como sucede, insisto, con la ley de extinción de dominio. Ahora, doctora, eh, de los argumentos que se escuchó, o se exprimieron en la Asamblea, por ejemplo, los correístas mencionan que la iniciativa tiene visos de inconstitucionalidad. ¿Usted encuentra algo de eso? En absoluto. Es más, la norma quizás lo que sí debía incluir es la eh, inclusión eh, y también la eh, consonancia que debe existir entre la misma norma constitucional y otra norma existe también en el Código Penal. ¿no? Eh, obviamente la bancada que ha votado en contra, eh, lo propio sucedió en la ley de extinción de dominio, cuando se aprobó en su momento, y claro, la posición que tienen es porque siempre manifiestan que este tipo de normativa o, o de ley, lo que hace o lo que haría, es perseguir a quienes han sido parte de sus filas y que han estado involucrados además en delitos de corrupción. Sabemos bien lo que defienden, más allá de, de la posición que yo pueda tener y la valoración que pueda tener respecto a estos funcionarios públicos que fueron parte de una administración nefasta que además ha dejado al país en la situación en la que todavía estamos y no podemos recuperarnos. Pero creo que esa parte ya eh, la hemos identificado, diagnosticado, evaluado en este momento se deben tomar acciones en concreto tanto en la asamblea porque la normativa es importante, pero les he puesto también como ejemplo lo que debe suceder en la ejecución de las normas que ya existen y de las y de los elementos y herramientas administrativas que las instituciones ya tienen para recuperar estos recursos, ¿no? Pero que lamentablemente no se han efectuado, no se han ejecutado. La misma Contraloría General del Estado tiene más de 900 millones de dólares en glosas que no puede recuperar todavía. ¿Por qué? Por falta de decisión. Y que son a veces la punta de lanza de eh, acciones políticas que se efectúan en función de ciertos intereses, ¿no? Quien está de contralor encargado ahora, eh, también ha sacado algunos eh, casos que y, y, y glosas que le convienen a ciertos sectores políticos ¿no? en la Asamblea. Entonces, lamentablemente... Eh, a ver, y todos los actos de las instituciones públicas eminentemente son políticos, pero lo que no pueden es atender a ciertos intereses particulares y partidistas de algunas bancadas o incluso del Ejecutivo. El Ejecutivo planteó una ley o una propuesta, más bien de un proyecto anticorrupción a través de Luis Verde Soto. Yo reconozco el trabajo que se ha hecho eh, en tanto y en cuanto muestra una... Eh, un documento académico muy interesante que eh, define la, el diagnóstico del por qué la corrupción existe, no solo en el Ecuador, sino a nivel regional. Claro que sí, decanta el análisis en el país, pero no muestra una clara vía para ver cómo implementar una política pública, porque además tiene algunas deficiencias en términos de cuáles son los involucrados o quienes deben estar activamente participando en una comisión que se está planteando. pero Además, una comisión que también tendría injerencia política en función de, las, de los intereses que podría tener eventualmente el Ejecutivo. Ojalá no, no tengamos que eh, atender o investigar casos en esta administración, de, del Ejecutivo me refiero, eh, para, no sé... Darnos cuenta de que la propuesta del Ejecutivo tampoco es que es que tiene mayor relevancia. Yo, como digo, no eh, trato de desvalorar el trabajo de Luis y, y del presidente, pero no tiene nada nuevo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que se dice en el documento, de alguna forma ya se conoce. Y, y creo que la deficiencia está en plantear una comisión que tiene mucha injerencia política. Doctora Ordóñez, ¿qué debería ser lo, lo nuevo? Lamentablemente no sabemos dónde están los escollos, pero las denuncias, los procesos legales, los sentenciados ahora son múltiples. No obstante, no se logra recuperar los recursos mal habidos, recursos sagrados del pueblo ecuatoriano. ¿Dónde están los descollos, eh, doctora Ordóñez? A ver, en principio eh, se necesita... Eh, la confluencia de varias instituciones, no, por ejemplo, la Fiscalía es una de ellas, hablando ya de casos que han sido investigados y sentenciados. no. Esto también requiere la participación, por ejemplo, de la misma Procuraduría, incluso el Ministerio de Gobierno, que en cooperación con otros organismos a nivel internacional y con el apoyo incluso de organismos como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, a través de convenios que tenemos suscritos con otros países que son paraísos fiscales, en donde existen recursos depositados. Eso es, eso es real, esa es una eh, realidad. es tan complejo es recuperar una verdad. esos recursos, doctora Ordóñez, ya en la práctica se, y en el escenario real? Se necesita la confluencia, insisto, de varias instituciones. Pero además de la decisión política, ¿por qué? Pero, porque en algunos casos se necesita invertir recursos para poder recuperarlos. ¿Cómo? Hay empresas que trabajan a nivel internacional, que trabajan en este tipo de acciones, pero que normalmente eh, cobran, por así decirlo, o requieren un porcentaje de la recuperación. Ahora, yo pregunto, ¿es preferible eh, eh, pagar o eh, erogar un porcentaje de esos recursos para recuperar la mayor parte? Es una decisión política que tiene que tomarse. Por ejemplo, el gobierno anterior tomó la decisión de no gastar un solo centavo más en eh, contratar este tipo de empresas. Sin embargo, yo recuerdo que el vicepresidente en su momento también hizo referencia a la contratación de una empresa para poder recuperar estos recursos y desde la Secretaría desconocíamos esto, no lo conocíamos, eventualmente lo pudo haber estado eh, administrando quizás el Centro de Inteligencia Estratégica, el sí es en su momento, pero la Secretaría lo desconocía. ¿Qué es lo que se necesita hacer? El apoyo internacional, indudablemente. Pero por ejemplo, Suiza, ¿qué decía? No, dennos la sentencia en firme en donde ustedes determinen que esos bienes han sido robados al Estado. Esa sentencia no existía porque aquí todavía se estaban investigando los casos. Para eso era necesaria la ley de extinción de dominio. Muy bien, uno llega a Suiza y le dice, a ver, aquí está la ley de extinción de dominio. Pero no existen eh, casos que se hayan ya investigado porque la ley es nuevita. Entonces, insisto en que la irretroactividad no ha sido posible. Por lo tanto... ¿Qué tan fácil es recuperar los recursos anteriores? Pues hay, hay dificultades. Yo veo bastante difícil que eso se pueda lograr. Porque claro, los ladrones se tratan de proteger a propósito de enviar estos recursos mal a estos lugares complicados. Y porque además hay muchos testaferros. Entonces, a la hora de la hora, cuando se le pide cuentas, ah, es que no tengo recursos y no tengo propiedades y por lo tanto me declaro en bancarrota. Y entonces, claro, ahí uno se cruza de brazos prácticamente. Todos los casos, de hecho, todos los casos, incluso ni siquiera terminan en la declaración o la declaratoria de eh, insolvencia ¿no? Muy de cada uno de los de los, de los los involucrados o los sentenciados. Es más, en algunos casos, vuelvo al ejemplo del, del caso Petroecuador, en donde, por, por ejemplo, pareja Yanuseli tenía un bien a su nombre, eh, más o menos valorado, un millón trescientos mil dólares, una vivienda en Guayaquil, que tampoco podía ser eh, rematada, no podía ser vendida, porque su esposa tenía cierta participación. Y como ella, en, en el bien me refiero, y como ella no estaba sentenciada, su derecho a la propiedad le permitía reclamar una parte del bien. Entonces, eso dificultaba que se llegue hasta la parte final de poder vender estos activos. ¿no? Entonces, estas... estas eh, estos vacíos que existen en la norma, pero también la falta eh, de proactividad en quien debe ejecutar estas sentencias. Eh, lo hemos manifestado, no, eh, lamentablemente no se ha visto, eh, o al menos no se vio en, en la administración anterior, esta definición de última ratio que se necesitaba, insisto, en la misma Procuraduría. Y en las Cortes, eh, en los Tribunales, ni se diga. En la Fiscalía también existía... Eh, falta de, de acción para ciertos peritajes, ciertas diligencias, ya sea por las dificultades económicas, ya sea porque incluso hay funcionarios en estas instancias que también están involucrados en los delitos de corrupción o por, por cualquier otra circunstancia, vuelve a este país impune, vuelve a este país eh, falto de, de seguridad jurídica para denunciar estos hechos para continuar la investigación y mucho menos para recuperar los activos. Usted decía eh, algo acertado también, Andrés, los testaferros. Muchos de los bienes eh, que, que han adquirido exfuncionarios que estuvieron en la etapa decisiva de contratación pública, por ejemplo, que han incrementado su patrimonio y eh, han tenido, la, eh, no sé, yo diría la astucia de poder eh, utilizar a terceras personas para este cometido, y que son responsables, siguen libres y siguen teniendo estos bienes, ¿no? Eh, se hicieron millonarios de la noche a la mañana, eso es verdad, eso es real, se ha identificado. Muchos compañeros de trabajo sabían qué es lo, cómo estaban actuando estos funcionarios, pero lamentablemente por temor y nuevamente digo por inseguridad jurídica, eh, no, no se ha podido denunciar o investigar. Y más aún ahora, han pasado tantos años que, como digo, eh, ya incluso eh, prescriben ciertas acciones, o no todos los delitos contra la administración pública, pero por ejemplo el peculado no, pero sí otros, el tráfico de influencias, eh, el enriquecimiento privado no justificado, ya no, no. ¿Qué, qué, ¿qué caso tiene? ¿no? Ahora claro, la, la pregunta es, eh, ¿será solo problema de, de eh, falta de coordinación interinstitucional? Eh, falta de decisión política o no sé si a propósito esta falta de decisión política se debe a los intereses que existen. cuando son eh, estos interesados quienes finalmente definen? Como lo estamos viendo hoy en la Asamblea, pues, con claros intereses para tapar y no combatir la, la corrupción. Entonces, niego la ley, por ejemplo. ¿Qué hacer frente a estos escenarios, eh, doctora Ordóñez? ¿Cuál es la alternativa? Con esto concluimos. A ver, eh, hay que eh, pensar en, en una cuestión más de fondo, ¿no? Eh, la corrupción tiene un problema realmente estructural en la sociedad. Eh, y yo veo con, con mucha pena que siga siendo eh, como un aspecto irrelevante, por ejemplo, para la toma de decisión política respecto a quienes elegimos como nuestros representantes. Muchos de los asambleístas eh, tienen glosas en firme que deben, eh, sobre las cuales deben responder, pero son quienes están tomando decisiones ahora incluso respecto a la aprobación de estas normas, ¿no? o que son parte de... Eh, ciertas comisiones que también son importantes, ¿no? Entonces, esos, esos problemas que tenemos, insisto, que son de fondo, eh, radican en que tengamos eh, representantes que tampoco tienen la calidad moral para aprobar estas normas, ¿no? Eh, pero eh, digo nuevamente, mientras existan estos intereses, incluso ya no individuales, sino también colectivos, como es el de la bancada que ha votado en contra, es complejo que Primero se aprueben estas normas y, como digo, después que ciertos funcionarios las ejecuten. ¿Cuál? A ver, no tenemos una fórmula para decir, eh, si la aplicamos, la corrupción se va a erradicar del país, de la región, del mundo. No existe una fórmula. Pero hay ejemplos palpables, hay ejemplos positivos que existen en otros países que parten desde el cambio en la educación. Y siempre voy a, a insistir en eso. ¿no? no es un proceso que lo puede cambiar el presidente Lazo en este momento, sino no tiene que ser un proceso sostenido, además que sea interinstitucional. Pero mientras las instituciones sigan cooptadas por intereses colectivos, partidistas y de ciertos sectores, esta es una tarea que se vuelve difícil. Ustedes dirán, pero es una posición muy pesimista. Lo es en tanto y en cuanto no tengamos un verdadero cambio, una reforma estructural de las instituciones y obviamente una definición política de varios sectores. El hecho de que en una comisión no confluyan todas las voluntades a favor de una norma de esta naturaleza, pues ya nos dice que el camino va a ser mucho más difícil. Bien. Doctora, muy gentil, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Es Dora Ordóñez en hoy.